¿Qué tal viajeros independientes? Esto es España por descubrir y en el vídeo de hoy nos vamos hasta la provincia de Granada para enseñaros las típicas casas cueva en la ciudad de Guadix. Como habéis leído en el título, ya empezamos a salir aquí a la provincia de Granada para estar ¿dónde? Estamos en Guadix para conocer lo que son las casas cueva. Eso es viajeros independientes, porque aquí se encuentra el mayor conjunto de casas cueva de toda Europa, ¿eh? Viajeros independientes, o sea, esto no es cualquier tontería. Se cuentan por miles en toda la zona y en Guadix digamos que es el típico sitio para conocerlas por varias razones que poco a poco iréis conociendo. Ahora os lo vamos a enseñar por fuera y poquito a poquito lo descubrimos. Así que quedaros hasta el final. Y ya empezamos Viajeros Independientes por lo que es la primera visita y probablemente sea de las más importantes porque estamos en el centro de interpretación de las Cuevas de Guadix. ¿Qué hay sí. esto y qué vamos a ver aquí? Bueno, pues vamos a, a entrar lo que es el interior de Luna Casa Cueva. Eso es Viajeros Independientes y en ella podréis ver pues, las diferentes estancias, podréis además leer información muy interesante como la temperatura estable que hay aquí dentro, el valor de sostenibilidad que tiene, vamos algo súper, súper interesante. Fijaros, fijaros y ya veréis qué bonito que es. Una vez salimos del centro de interpretación, viajeros independientes, tenéis que andar nada, lo que son 100 metros incluso menos, ir hacia un cartelito que está indicado como mirador y hay que decir que subís aquí arriba y es algo pero impresionante. O sea, si desde abajo ya se ve curioso, desde arriba se ve espectacular. Porque a ver, ¿qué es lo que vemos que entendemos que son casas cuevas? Bueno, pues ver, veréis todo lo que son las montañitas y después si veis unas chimeneas de color blanco, pues ahí, ahí están las casitas. Eso es, cada vez que veáis una chimenea blanca es que dentro hay una casa, sí. así que eso es muy especial. Si quieres tener más información de lo que puedes conocer en la provincia de Granada, te recomendamos que visites nuestra página web España por Descubrir. Aquí podrás ver muchos más lugares de los que aparecen en el vídeo y además acceder a mucha más información, como por ejemplo conocer hoteles, los mejores tours, la gastronomía, así que te invitamos a que te animes. Bajando del mirador viajeros independientes, nos encontramos con la casa cueva José. Hay que decir que es espectacular, o sea, si en el centro de interpretación habéis podido visitar una casa cueva pues de hace 100 años, aquí conocéis cómo son las casas cueva en la actualidad, es un hombre que ofrece entrada libre, si queréis darle algo, que nosotros sí que lo haríamos, o la comprarle bonita. algo de lo que tiene, pues mejor todavía, y podéis conocer todos los rincones de su casa, tiene un montón de habitaciones, tiene de todo. pues es un hombre fantástico, muy amable, y podréis ver cómo vive en la actualidad, y eso es lo más especial. Después de estar en la casa del señor José, viajeros independientes, solo nos queda una última cosa por hacer y es justo en el mirador hemos visto que donde acaban las casas empieza toda una zona montañosa. Entonces, ¿qué vamos a conocer aquí? Pues vamos a hacer lo que es un pasillo por aquí, porque por aquí estaban lo que eran las antiguas casas cuevas, las originales de hace mucho, mucho tiempo atrás, y vamos en su búsqueda. Y ya estaban abandonadas y hoy en día es un paisaje que bien podría ser las barnes reales, el lejano oeste o cualquiera de esos. Hasta aquí viajeros independientes Nos despedimos de Guadix y sus casas cueva Que hay que decir que nos han sorprendido Y nos han gustado muchísimo para nuestra opinión, si pudierais, si tenéis tiempo, pasaros aquí tres horitas por ahí y así podéis acceder a esta última parte, que la verdad es que es bastante bonita y es como lo que pasó y que hizo que desapareciera poco a poco todas estas casas cuevas que estaban más alejadas del centro. Si visitáis todo lo que hemos visitado nosotros, tendréis, tres horitas. Sí, tendréis lo que es una visita muy completa. Eso es, así que viajeros independientes, besitos y abrazos, pues, adiós. Hasta la próxima.